Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Sergio Furio, CEO y fundador de Creditas, que es la mayor plataforma digital de crédito con garantía en Brasil. También tienen presencia en México, un centro de desarrollo en Valencia. Bueno, luego nos contará porque es una impresión enorme. Creditas acaba de captar 260 millones de dólares en su sexta ronda de inversión, acumulando unos 829 millones de dólares y una valoración de 4.800 millones de dólares Bienvenido, Sergio. Me flipan estas cifras, me cuesta hasta leerlas ya. Gracias, Corti. Un placer estar aquí con, con vosotros. Y bueno, ya sabes que las cifras no cuentan la historia de verdad que está por detrás. Así que es buenísimo hablar un poco con vosotros. Claro. Pero, pero bueno, son muy buenas cifras. Un español petándolo por el mundo, que es una de las cosas que, que más nos gustan también. Y quería empezar por eso, ¿no? Tú eres un español, pero de repente montas créditas en Brasil. Y creo que también es un buen ejemplo de, de cómo el fintech eh, permite un poco adaptar las oportunidades a los distintos mercados. Porque hay cosas que no hubiéramos visto otra cosa. Cuéntanos un, un poquito qué problema resuelve, por qué nace no Creditas y cómo diste con la idea. Sí, bueno, yo, efectivamente soy español, he graduado en 2000 en, en ESADE, en Barcelona, eh, de origen valenciano. Eh, trabajé los primeros años de mi carrera en banca de inversión en Deutsche, y en, España, en Deutsche Bank y después en consultoría estratégica también en España primero, en BCG, en Boston Consulting. En 2008 me mudé a Nueva York también con BCG y, y entonces me centré ahí como cuatro años en hacer consultoría estratégica para, para bancos, para la industria bancaria en, en Nueva York. Específicamente le hice la transformación tecnológica a BBVA que ellos habían comprado Compass en Estados Unidos, ¿no? y, y, bueno, entonces yo creo que ahí, cuando, cuando estás trabajando durante 3, 4 años con un player grande, eh, haciendo transformación tecnológica, te das un poco cuenta, ¿no? de, de lo difícil que es hacerlo, ¿no?, que realmente nacer nativo digital es una cosa, transformar un negocio offline en un, en un negocio eh, digital online, en el papel, eh, a cualquier cosa es posible, pero en la práctica eh, es una lucha inmunda, ¿no?, es, es, muy, es muy complicado, ¿no? Y, uh, y entonces recuerdo perfectamente ¿no? que en aquella época eh, uh, tipo, empecé trabajando con ellos en 2008. En 2011 es cuando me, entró a venir, me, me empezó a venir la, la, la vena emprendedora. Y el motivo era que te das cuenta de que el proyecto que habías lanzado en 2008, cuando el iPhone acababa de nacer, en 2011, tres años después, eh, pues el iPhone estaba gobernando el mundo. ¿no? Y tu proyecto que habías empezado tres años atrás eh, quizás estaba un poco anticuado. ¿no? Y uh, se, se, se, es un mundo que es, necesita un movimiento mucho más rápido. ¿no? Eh, yo recuerdo que en aquella época, eh, bueno, hasta hoy, uno de mis mejores amigos es Pau Sabria, eh, que había montado LAPIC en Nueva York, era compañero mío de trabajo. Eh, Iñaki Berenguer también estaba en aquella época en, en Nueva York, que, que estaba viniendo Pixabol yo creo que en aquel momento. Y, y entonces me, me quedé muy cerca de Pau y entonces le dije, oye, Pau, yo creo que, que voy a montar algo, ¿no? Eh, y algo que tiene que ser en servicios financieros, en bancos, que es lo que yo conozco. Eh, en aquella época Fintech no era algo conocido. De hecho... No existía el término, probablemente, o casi nadie lo utilizaba, ¿no? Y, uh, y entonces ahí, pues, bueno, empezamos a, a darle un poco de vueltas, ¿no? A qué es lo que podía hacer. Y justo en ese momento eh, conocí a mi mujer. Y mi mujer, que trabajábamos juntos en 2011, eh, pues, resulta que es brasileña. ¿no? Trabajamos juntos en Nueva York. Y entonces ahí linkeó una cosa con la otra, ¿no? Quiero ser emprendedor, quiero hacer en servicios financieros. Y de repente conozco a una chica que es brasileña. Y en una de las conversaciones me dice que los tipos de interés de un préstamo personal están al 100%, 120% al año para una persona normal, yo imposible, normal no puede ser, 120%, sí, sí, persona normal. Entonces, eh, pues bueno, pues le empecé a hacer doble clic a, a ese problema y, y, y, y bueno, y nace un poco la idea de créditas, que básicamente lo que trae es lo siguiente, ¿no? Es, eh, vamos a crear un modelo digital eh, uh, native first, en el cual lo que hago es entrego crédito más barato utilizando garantías para reducir el riesgo de la operación. ¿no? Claro, la, la complejidad está en cómo creas una transacción digital que utilice garantías y cómo aseguras ¿no? que esas garantías realmente estén garantizando esa operación. ¿no? Eh, entonces, es un problema que me, me, me apasionó desde el principio. Eh, mercado enorme, 200 millones de personas. Y, y también una reflexión que hice, y perdona la respuesta la, larga ahí, Cortis, eh, sobre, la, sobre la, la, la introducción de la empresa, pero poco de la, la inspiración también vino de los propios bancos, ¿no? Si lo piensas, el mayor mercado de BVA es México, el mayor mercado de Santander es Brasil eh, um, y, uh, y, y el motivo es porque España acaba siendo un mercado relativamente pequeño cuando lo comparas con estos gigantes y además mucho más eficiente en el mercado español que mercados, por ejemplo, emergentes como Latinoamérica. Entonces, por eso los grandes bancos ¿no? acabaron creando gran parte de su valor en esas regiones. Entonces, la reflexión fue, oye, ¿por qué no ir directamente a eso? En vez de lanzar un business donde estaba en aquel momento, que era en Nueva York, las cosas funcionan bien. ¿no? Eh, y hay un montón de competidores. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso fue un poco el, la, la génesis ahí de, de, de la idea de créditos ¿no? Qué bueno. Y, y, a, y aparte, claro, el problema es obvio, ¿no? Yo, yo de hecho, cuando me informó un poco los orígenes vuestros y tal, claro, con esos tipos de interés entiendes perfectamente que. Que bueno, que se le busque una solución. ¿Cómo resolvisteis? ¿Cómo se resuelve este tema de, de la garantía? Porque, porque claro, no, lo que has dicho tú, no es un problema fácil luego de ejecutar. Sí, bueno, la verdad es que nos llevó un tiempo, ¿no? En, en descubrir cómo el modelo iba a funcionar, eh, cómo íbamos a gestionar, con cómo hacer para no tener que tener una ficha bancaria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tienen algunos componentes. ¿no? Lo, lo, lo primero fue darnos cuenta de que había... El 75% de, las, de los inmuebles eh, y el 80% de los vehículos que están en las calles no están apalancados. Es decir, que no, no están utilizados para nada eh, a, desde el punto de vista de, de, de utilizarlo como garantía de crédito. ¿no? Eh, entonces dijimos, bueno, oportunidad enorme porque podría utilizarlo, reducir el, el, la, la morosidad y con eso reducir la tasa de interés. ¿no? Que de hecho es lo que al final acabamos haciendo. Claro, una cosa es decir, otra cosa es hacerlo. ¿no? Porque normalmente cuando haces, por ejemplo una financiación inmobiliaria eh, para alguien que se va a comprar una casa, ahí es relativamente fácil. Encuentras una inmobiliaria que te hace la distribución del producto, con lo cual ya tienes un canal. Es un modelo que llamábamos B2B2C, ¿no? B2 B2 C, ¿no? Eh, donde estoy yo entregando crédito a través de un tercero, que es una inmobiliaria, para encontrarme un cliente. Ese tipo de modelos son muy baratos porque al final le pagas un rebate, una comisión a esa inmobiliaria. Lo mismo te pasa con la financiación de los coches, ¿no? Te vas a las concesionarias. Haces un partnership con ellos, les pagas un rebate y todo el mundo feliz, ¿no? Esos productos son muy fáciles, son produ productos muy commodities. Nuestro ángulo era diferente. Yo no quería dar crédito para comprar un activo, sino que lo que quería era dar crédito de liquidez utilizando el activo. Entonces, ahí te quedas sin canal. No, no, no, no hay un canal porque el cliente que necesita liquidez, él no está yendo a una concesionaria, de hecho, todo lo contrario. Él ya tiene un coche hace cuatro años y lo que necesita es pasta. Eh, um, y entonces, él lo que hace es va a buscarse préstamos personales, ¿no? Entonces, ahí había que crear una plataforma nueva que hiciera un onboarding parecido al del préstamo personal en un ambiente digital eh, Y que a través de una transacción remota consiga hacer todas las validaciones del cliente eh, Validaciones de, de, de, la, de identidad del cliente, eh, score crediticio, eh, willingness to pay, etc. Y, y ahí es donde está la complejidad del activo también Cuando te haces la validación del activo, tienes que saber cuál es el precio de liquidez de aquel activo Y tienes que hacerlo con una inspección remota, ¿no? Entonces, el cliente, porque no quieres que el cliente tenga que ir a ningún sitio, ¿no? Entonces, el cliente, pues, va a abrir una, un, una feature dentro del aplicativo donde va a tomar unas fotos de aquel vehículo, por ejemplo, eh, y con esas fotos va a tener que ser capaz de, en real time, darle eh, una appraisal, una valoración de cuánto vale aquel coche, cuál va a ser la depreciación de ese coche para que yo consiga entregarle ese, eh, ese crédito, ¿no? Hay también unas variaciones jurídicas que tienen que ser hechas también en la plataforma digital, sobre si realmente aquel, aquella persona es propietaria de aquel coche. Porque me puede estar enseñando un coche que no es de él, ¿no? Entonces, ¿cómo linko eso? que Acaba siendo muy relevante en el proceso. Y, finalmente, es el proceso de cierre donde lo que tengo que hacer es integrarme con, en Brasil, eh, lo que consigues hacer es linkar el coche con, eh, con el crédito. ¿no? Eh, y, entonces, eso se hace en un, en un clearing house, como si fuera la bolsa de valores. Y, entonces, ahí lo que tuvimos que crearnos una integración con la bolsa de valores para, para cogernos aquella, a, a, a, aquella matrícula de coche con aquel chasis, de aquel coche, aquel número de chasis y linkarlo con aquel crédito, todo esto en real time para evitar que ese cliente después vaya y entregue ese, ese coche como garantía para otra persona. Entonces, al final acabó siendo un proceso que tardamos un, un tiempo, esto es muy fácil de decirlo, de nuevo difícil, eh, a, difícil de hacerlo, que es el clásica historia de, de tecnología en, en, en países emergentes, donde no se trata de hacer rocket science, pero se trata de resolver problemas que no son tan fáciles de resolver. Eh, a, como, ah, voy a montar una app y, y ya está, ¿no? no hay, hay muchas integraciones que tienes que montarte, eh, personalizaciones que tienes que hacer a nivel ciudad, eh, integrarte con los DMVs, con las agencias de transporte eh, de cada región, entender las partes contractuales para después poder hacer la retomada de los bienes y todo ese tipo de cosas. Eso es hasta la entrega del, del, del crédito, ¿no? Ahí haces el desembolso, en algunos casos dentro de 24 horas el propio cliente recibe, eh, recibe el dinero, con lo cual es una experiencia eh, fenomenal. Y ahí una vez el crédito está entregado, pues tienes que montarte la plataforma ¿no? de, de gestión de ese crédito con las complejidades de un crédito garantizado, de potencia de reestructuración, top-ups sobre esa operación y finalmente, en algunos casos, pocos, pero en algunos casos, eh, el cliente no consigue pagar y tienes que ir a hacer la retomada del vehículo. ¿no? Ahí es donde de repente nos vino todo un, un melón nuevo ¿no? que es bueno, tengo que retomar coches, antes de retomar el coche tienes que pasar por un juzgado, Cómo creo una plataforma que me facilite en la escala ¿no? la gestión de esos procesos de, de, de repossession. Eh, uh, y una vez consigo agarrar aquel coche, eh, uh, tengo que guardarlo en un parking durante tres semanas. Después de esas tres semanas, allá puedo vender ese coche. ¿no? Eh, lo que sobre se lo voy a pagar al cliente. El resto, pues, eh, va, va a atizarle al crédito. ¿no? Eh, entonces, para conseguir entregar la mejor experiencia en ese proceso de retomada y conseguir el mejor precio, de venta de ese coche, por ejemplo Acabamos montando A lo largo de los años, esto fue hace dos años Nuestra propia fábrica de reacondicionamiento De coches eh, que Si piensas en el modelo de clicars Ahí en, en España de, de Pablo Fernández y, y, y Carlos que, que al final es un modelo De, eh, de, de gestión de compra-venta De vehículos en un marketplace Nosotros agarramos coches retomados Compramos coches también de nuestros propios clientes Se los compramos eh, para dar liquidez Y para venderles un coche nuevo ese centro de reacondicionamiento lo que haces es, dejas el vehículo en perfectas condiciones con el objetivo de dar una garantía eh, a, de, la, de, la, de la situación de aquel coche para el futuro cliente y con eso de nuevo entregar el crédito. O sea, fíjate que lo que, yo eh, lo de diferencia vendía a las empresas de tecnología es que no estás eh, a, ceñida a un vertical único, sino que lo que estás haciendo es perseguir la jornada del cliente de punta a punta y buscando soluciones que permitan crear un diferencial competitivo. ¿no? Eh, entonces, bueno, siempre nos gusta decir que nos gusta complicarnos tanto la vida que tendremos trabajo aquí para décadas. Así que, mucho tiempo por delante. Mola bueno, lo que dices tú. Al final es buscar cómo doy la experiencia completa sin depender de, de terceras partes y, y manteniendo al cliente todo el rato en tu control, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, y, y, solo ir corrigiéndote ahí un poco, eh, cortillo O sea, yo creo que al final eh, no, no se trata de no depender de terceras partes. Si yo encuentro una tercera parte que me entrega un servicio con una experiencia completamente seamless, donde el cliente no siente nada, no siente que hay, una, eh, que hay un bache en, en esa experiencia. Yo estoy encantado de hacer partnerships. Tenemos, tenemos millones de partnerships, ¿no? eh, Pero es que hay veces que no consigues y que tenga los incentivos alineados contigo. Entonces, ahí es cuando eh, tienes que meterte ahí dentro para, eh, para crear la mejor experiencia. Pero, oye, y, y en todo este proceso, claro, suena que habéis tenido que interactuar mucho con, con muchos temas públicos, ¿no? O sea, me refiero pues con, con, con organismos locales, con, lo has dicho, con la bolsa de valores. Eh, claro, cuando empezaste tampoco, no sé ahora cómo estará Brasil digitalizado, pero, pero cuando empezaste seguro que mucho menos. ¿Ha sido muy traumático toda esta experiencia? Bueno, es un drama, ¿no? <ríe> es un drama. Yo creo que en la parte de coches es un poco menos, en la parte inmobiliaria es una locura. Pero bueno, también es una locura en, en España, si lo piensas, ¿no? o sea, al final el proceso de compra de un inmueble, el proceso de crear un crédito inmobiliario es un proceso fundamentalmente basado en papel hasta hoy. Eh, el mundo va evolucionando y va haciendo tests, pero, pero hay mucho de eso. ¿no? Eh, yo, yo al final, nuestra reflexión acaba siendo eh, esa tortura que pasamos o que pasas cuando montas una empresa y hay un montón de burocracia eh, que tú mismo te quejas. Al final yo creo que como emprendedores tenemos que mirarnos al espejo y dar gracias ...a esa burocracia, a esa complejidad, porque si no existiera, pues probablemente habrían 200 tipos como nosotros haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Eh, hay un, un retailer por aquí en un, una, una, una empresa de, de, de, de retail, ¿no? de, de, de tiendas, ¿no? Eh, que recuerdo que, que le preguntaban, oye, ¿y esto de trabajar en Brasil con todos los problemas logísticos, desastre, impuestos entre estados, falta de integración, qué duro que es hacer negocios en Brasil... Eh, y, entonces, él respondió, ni corto ni perezoso, le dijo, bueno, es que si esto no existiera, Amazon ya habría ocupado el mercado entero. El único motivo por el cual Amazon solo tiene un market share de un 4% es porque, es un entre nosotros, es un dolor de huevos eh, tener que hacer negocio. Y, entonces, eso es lo que nos permite a los emprendedores encontrar un ángulo, ¿no? Si no, al final, el mundo sería dominado por grandes gigantes eh, que tienen una alfombra, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, yo creo que tiene su, su parte negativa y, y tiene, obviamente, también algunas, algunas ventajas que puedes crear, ¿no? Que bueno, hay, siempre, siempre hay una oportunidad a la que, a la que acogerse. Eh, eh, de, de todo esto, ¿cómo, también, ¿cómo llegáis al mercado? Por lo que has dicho, ¿no? Porque tenéis que crear una ¿creéis al inicio una, una plataforma, claro, pero, pero hace unos años tampoco creo que los, pues ahí el mercado Brasil supieran, eh, oye, tengo la opción de irme a créditas, o a que me dé un préstamo con unos tipos mucho mejor, ¿no? Creo que generar eso en el mercado, ese conocimiento es complejo. ¿Cómo captasteis vuestros primeros clientes y luego cuáles han sido vuestros canales para llegar al mercado? Bueno, esa es la clásica lucha, ¿no? En, uh, en, en países emergentes esa pregunta la recibes todo el rato de, de, de inversores, ¿no? Como, como, como captas clientes, pero un poco menos que en Estados Unidos. En Estados Unidos están totalmente obcecados con la captación de clientes porque saben que son mercados hipercompetitivos donde como el, el, la pregunta del millón es cómo eh, tú te destacas de, de, de, del millón de gente que tienes ahí compitiendo contigo, ¿no? eh, Originalmente, nuestro modelo fue muy simple eh, um, y, y, de hecho, eh, haciendo un poco la, la retrospectiva, durante los primeros 3, 4 años, éramos un equipo de 10 personas, ¿vale? Que aquí la gente se piensa que esto es overnight success. No existe esa historia de overnight success. Esto es un dolor. Hay que ir sufriendo durante un montón de tiempo con pocos recursos. En aquel momento, piensa que nosotros abrimos créditos en 2012. Eh, yo lo hice con el dinero del, del último bonus eh, a, de la consultoría. Eh, con eso aguantó dos años. Ahí pedí un poco de dinero. Aguantamos otros dos años. Esos fueron los primeros cuatro años. ¿eh? Eh, equipo de 10 personas, súper pequeño. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Dice, mira, eh, primero, captación de clientes. Pues, aquí, pues, no, no había mucha mucho secreto. Vamos a meter a mi digital. Vamos a meterla a Google. Eh, Search estaba, estaba poco populado en aquel momento. Podías hacer algunas cosas fáciles en SEO que hoy en día es 100 veces más complejo. Yo creo que esa es una cosa que buena que tenías hace eh, 8 o 9 años y que hoy es mucho más complejo tener un SEO que te, realmente te, te traiga clientes en masa. En aquel momento conseguimos hacerlo por vía de educación financiera. Entonces, nuestros primeros eh, siete personas fueron cuatro developers y, y dos periodistas y yo. Eso éramos el equipo de siete durante dos años. ¿no? Y los dos periodistas lo único que hacían era crear contenidos eh, y hacer research de mercado, publicando el research de mercado, mapeamos... 750 tarjetas de crédito en el mercado brasileño, les poníamos el precio, hacíamos simuladores, todo para el objetivo de traer ¿no? un tráfico y educar a esa población que había un producto que era mejor, que era un producto con colateral. ¿no? Eso fue la, la primera atracción, pero vamos, ahí te estabas trayendo, eh, yo qué sé, pues teníamos, recuerdo te que gastábamos pues, 15.000 dólares por, por mes en marketing y pues nos llegaban pues, 30.000 visitas por mes. Pues, números, aquellos clásicos de startup, ¿sabes? Que, que no saben muy bien para dónde vas y que sufres, sufres, sufres. Eh, en, el lado, en el lado del... Piensa que cuando, cuando atacas crédito, quien da crédito normalmente son los ricos, ¿no? Eh, porque los pobres no tenemos dinero, no sé cómo dar crédito, ¿no? Entonces, al final, como nosotros obviamente no teníamos dinero, pues tuvimos que montar inicialmente un marketplace, ¿no? Entonces, nos fuimos a los bancos grandes, no nos abrieron una puerta, porque al final para ellos era canibalizar su propia fuente de revenues, ¿no? Entonces los grandes no querían Pero los medios, como los medios no tenían oficinas, eh, oficinas bancarias eh, Ahí ellos sí que dijeron, ah, pues mira, canal digital puede ser Entonces hicimos partnerships con esos bancos medios Y al final gestionamos como un marketplace eh, Gastaba dinero en marketing de performance, traía al cliente Les metían un funnel de conversión, convertía uno de cada mil eh, Pero por ese uno de cada mil me pagaban algo que me servía para pagar el marketing de performance ¿no? Claro, eso era un producto mínimo, mínimo, mínimo que me, pero que me permitía ir trayendo clientes, ir entendiendo el mercado, ir penetrándome dentro de la cadena de valor, cada vez entendiendo más lo que el cuáles eran los sufrimientos que ese banco medio estaba teniendo. ¿no? Claro, en 2015 eh, ahí ya teníamos más claro qué es exactamente lo que queríamos hacer, que básicamente fue lo siguiente. Dice, mira, el banco que se está beneficiando del trabajo que yo le hago y de crearle este esta ventana digital al mundo, ese banco medio, él me está pagando una fracción de lo que él gana. De aquel crédito, ¿no? Sin embargo, cada vez yo estoy entrando más en su expertise y cada vez estoy entendiendo más lo que él está haciendo, ¿no? Le estoy entregando más valor de lo que él me da, ¿no? Eh, entonces, nosotros intentamos empujar las fees que los bancos nos pagaban para arriba hasta que llegó un momento que los bancos dijeron, no, ya, está aquí, ¿no? y, y resulta que ese número nosotros lo veíamos y creíamos que nosotros merecíamos... No el doble ni el triple, sino diez veces más de lo que el banco me estaba pagando. Entonces, claro, esa discusión no era muy, eh, no era, no era muy fácil, ¿no? Entonces, ahí nos, nos fuimos ahí ya así a los fondos de VC, después de haber estado cuatro años hablando con ellos y siempre diciéndonos que no. Y entonces, les fuimos ya con un speech que era eh, un poco más disruptivo, un poco más moderno, un poco más adaptado a los tiempos. Pienso que en 10 años han pasado muchas cosas, ¿no? Y ese speech era, mira, voy a quitarme a los bancos del marketplace y voy a montar un marketplace con inversores de renta fija de forma que les voy a conseguir que ellos moneticen eh, su inversión en renta fija por encima de lo que normalmente ellos reciben, eh, con un riesgo eh, más bajo, en muchos casos, de lo que ellos hoy están asumiendo, ¿no? Entonces, es, ese, ese speech empezó a tomar un poco de tracción y recibimos la primera eh, ronda de captación, que fueron 7 millones de dólares. Teníamos un equipo de 10 personas y entonces ahí en un año, pues, lógico, lo pasas de 7 a 100, ¿no? Ese fue probablemente el peor año de mi vida. Porque estamos, nos equivocamos en todo, o sea, en todo lo que hicimos ese año nos equivocamos, excepto en una cosa, que fue de hecho encontrarlos a esos primeros inversores de renta fija eh, que nos consiguieron validar el modelo. ¿no? Entonces, realmente agarraba a aquellos clientes, los metía dentro de nuestro motor de crédito, de precificación, muchas cosas todavía manuales en aquella época, ¿no? Eh, y finalmente conseguía agarrar aquel crédito y titulizarlo a un inversor de renta fija, ¿no? Eso muy válido modelo y fue de hecho lo que me permitió ya a partir de ahí, que fue 2016, tener una historia pues muy eh, que, que de nuevo que parece overnight, pero que no tiene nada que ver porque hubo un montón de sufrimiento. ¿no? Pero ahí pasamos de 2016 de tener ese equipo de 100 personas y tal una, una locura que parecía que estamos trayendo gente como desmesurados a hoy que tenemos 4200 personas en el equipo, eh, cuatro años después ¿no? o cinco años después. Así que bien, bien felices con, eh, con, con esa evolución. ¿no? Vaya pasada, de 100 a 4.000 en cuatro años, eh, ¿cómo, ¿cómo se digiere eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas tú como CEO? Eh, uh, bueno, pues yo creo que el, el, el papel del CEO probablemente se va adaptando ¿no? con el tiempo. ¿no? En, yo siempre he sido una persona muy hands-on, muy de, de estar en el detalle de las cosas. Nunca he sido el tipo estratégico que contrata a 10 personas para hacer el trabajo. Siempre he sido una persona muy, muy, muy presente. Eh, pero efectivamente, cuando empezamos a 1.500 2.000, ya no conseguía estar en todas las discusiones, ya no conseguía estar en todas las reuniones, no conocía a nadie. Eh, y entonces tuve que ir medio que me adaptando eh, a, en 2017. Yo recuerdo eh, en 2017, recuerdo hablando con un inversor, eh, habíamos captado ya, yo qué sé, 50 millones de dólares en ese momento. Y recuerdo hablando con un inversor y yo, y el, macho, es que no, no, no, el día no me da, eh, no consigo, no veo, no consigo ver la parte estratégica, no consigo hacer ya las partnerships igual... Yeah, entonces me mira así y dice, bueno, ¿pero has pensado contratar a alguien para que te ayude o vas a quedarte así de por vida, no? Y, uh, y, y es verdad que los que somos así más hands pues, eh, y que venimos así de una escuela eh, un poco más tradicional, pues, no, eres un poco precavido y conservador con eso por un tema de, de, de quema de caja, no? Eh, pero obviamente no, me, me fue de la noche al día, no? O sea, yo creo que no puedes escalar una empresa sin un equipo que sea eh, como mínimo como tú, no? Y, uh, y, pero aún así, a día de hoy, Continua, me continua gustando estar mucho en el detalle y para hacerte la equipación, hoy tengo 15 direct reports que reportan directamente para mí, 15 ejecutivos, donde les ayudo bastante y estoy bastante presente en su día a día, ¿no? Pero cada uno de esos tipos hoy eh, gestiona, y, bueno, el mayor de ellos gestiona 1.500 personas y el menor gestiona 300. Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que al final te vas adaptando, pasando a un papel cada vez más de coach de otras personas, ¿no? Eh, tiene, tú tienes el, el emprendedor tiene un bagaje desde que empezó la empresa no Entonces el emprendedor tiene superpoderes La gente le mira y dice, pero este tío cómo puede saber tanto y dice No, no es que sabe tanto, es que yo estoy desde el principio, desde el día uno Entonces todas esas cosas que me estás diciendo Pues mira, las hice aquí, aquí, aquí, pasó esto Entonces la idea que tienes es genial Pero por qué no la rehaces así Entonces los tíos se quedan como, yo qué tío más listo No, no tiene nada que ver con eso Tiene que ver con el contexto que tienen las personas y Entonces no, yo creo que me di mucho cuenta ¿no? de, de la necesidad de darle contexto a todo el mundo, ¿no? A, a las personas que tienes trabajando contigo, los ejecutivos, el último el último intern que te acaba de llegar, a tus inversores, eh, al banco central, al regulador, que, que entiendan. Porque si ellos no entienden, eh, ahí de repente pueden pasar cosas malas, ¿no? Que por un desconocimiento acaban no ayudándote, sino, sino todo sino todo lo contrario, ¿no? Qué bueno todo esto y, que, y qué complicado que es, ¿no? Lo de pasar de ser alguien que hace cosas a ser más un coach. Eh, yo creo que es uno de los pasos más complicados. ¿Tú te has formado o, o cómo has aprendido a hacer eso, no? Porque el, el, el quitarte el chip de lo hago, quita que lo hago yo, imagino que te debió costar. Sí, sí. bueno, yo, yo no, no soy el mejor ejemplo de cómo hacer eso eh, porque no es una de mis capacidades, ¿no? Siempre, eh, siempre doy mucha opinión. Eh, uh, siempre eh, uh, marco demasiado ¿no? los caminos, pero siempre les digo, oye, de lo que yo digo, escúchame la mitad, la otra, haz lo que os dé la gana. Eh, yo recuerdo en 2013, eh, y mira que ya había aprendido el tema del iPhone, tal, pero en el 2013 eh, el equipo me decía, oye, que tenemos que, la plataforma tiene que ser más mobile friendly, porque esto estaba ya empezando a penetrar más. Y yo, pero ¿cómo mobile friendly? Si nosotros hacemos home equities. Home equities es un producto... Grande, una decisión meditada. Nadie la va a hacer desde el teléfono. Todo el mundo la va a hacer desde la pantalla del ordenador porque es una decisión que tardas tiempo, ¿no? Claro, era 2013. Eh, uh, hoy en día son 97% de nuestros clientes están en el teléfono. O sea, 97. Entonces, es, los equipos, yo creo que ellos necesitan que le demos guía, que le demos opinión y necesitan también eh, tener esa, esa parte, ¿no? Eh, ahora, hay cosas que como, que como founder yo creo que tenemos que reconocer que no sabemos hacer. Y, y, y, en muchos casos, no sabemos hacer ni nos gustan y, es una es, es, eh, se, se retroalimenta una cosa con la otra. Y, para mí, una de ellas es gestionar personas. No, no, no, no, no, no, es, no es la cosa que más me apasiona. Y, y suena, al final, un poco mal porque, al, al mismo tiempo, reconozco que las empresas se crean con personas y que el secreto de, de escalar una organización está en las personas. Solo que, para mí, la gestión de esas personas, la motivación de esas personas, pensar en temas de estructura organizacional, en, en cómo se hacen los planes de carrera de esas personas, es algo que es que no, no, no está conmigo. Yo soy más de, vamos a resolver este problema y tal, mucho más matemático. entonces yo creo que eso, eh, lo que aprendí es que si realmente a ti como founder no es algo que lo tienes totalmente inherente y te gusta hacerlo, tienes que encontrarte a alguien que sea, que sea exactamente lo contrario a ti. Porque con tu filosofía nunca vas a, a llevar para adelante. Entonces, yo me encontré a, a Anne Williams, una tipa americana, era una founder anteriormente. Eh, um, estaba como, como, como venture partner de uno de mis fondos eh, um, y entonces la convencí para venirse conmigo y, bueno, fue de la noche al día, ¿no? Porque, eh, primero, porque es una mujer. Eh, entonces, yo siempre fui muy fan de traer mujeres a los equipos porque hacen, primero, que nuestra personalidad de alfa se corrija un poco, ¿no? Eh, segundo, da una visión totalmente diferente al mundo. La dinámica de trabajo cambia ¿no? y, y, además, consigues contratar. Mucha más gente porque consigues tratar muchas más mujeres, ¿no? Cuando tienes personas en tu leadership que, que son mujeres, eh, otras mujeres se inspiran en ellas. ¿no? Hoy, de, de esas 15 personas que te decía que reportan a mí, mitad mitad, mitad son hombres mitad son mujeres. Eh, y eso nos ayuda, pero una barbaridad. Y además, no es que sean personas, ah, no, que, que están en people, no, no. Gente que gestiona unidad de negocio, que toca el pianel. Entonces, encontrar esos complementos yo creo que son súper esenciales y, y, ah, y si no, eh, claramente no, no estaríamos aquí, ¿no? Qué buen consejo también ¿no? al saber eso, de oye, ¿dónde tengo la carencia? Voy a buscar a alguien que, que me soporte en este lado, que no lo tienes que llevar tú toda la carga, que, que eso es algo muy importante. Eh, volviendo un poco al, al, a vuestro modelo, es decir, ¿cómo, cómo ganáis dinero? Porque claro, pero pues lo has dicho, ¿no? Al final tiene, tengo inversores de, de renta fija, por otro lado traigo los, los clientes. ¿Qué, qué, ¿Qué rentabilidad tienes que darle tú a, a ese inversor? ¿Qué tipo de inversor es? Y, sí. ¿Y qué porcentaje os quedáis? ¿O los números que puedas dar? Pero me interesa mucho el modelo porque... Al final, cuando das préstamos, el modelo de negocio es más complejo de lo que suena. Total, total. Una de nuestras fijaciones ahí en el modelo era cómo hacerlo eh, asset light, ¿no? Cómo hacer, porque el modelo de préstamos es capital intenso y por naturaleza, ¿no? Eh, si eres un banco, tienes que tener capital regulatorio para apalancar depósitos y colocarlo. Si no eres banco, pues tienes que encontrar a alguien que te preste dinero, ¿no? Entonces... Nos fijamos mucho en cómo montar un modelo escalable que no necesitase, necesitase de capital. y e Encontramos ese modelo de titulizaciones, eh, pero le demos un ángulo un poquito diferente. El hecho de tener un colateral, de tener una garantía física, un, una casa, un coche, ¿no? o sea, es una nómina incluso por un modelo específico que hay en Brasil, que podemos hablar incluso, pero el hecho de tener ese colateral hace que la volatilidad del crédito, o sea, el retorno que le vas a obtener a aquella cartera de crédito, es mucho menor de lo normal. ¿Vale? Ese es el primer componente, ¿no? El segundo componente que encontramos es que la duration del préstamo, o sea, el vencimiento del préstamo, es mucho más largo que el de un préstamo personal. Y eso hace que hay un efecto de compounding ¿no? de, de, de intereses compuestos que te hace que haya mucho eh, resultado dentro de, aquel, de, dentro de aquel portfolio de crédito. ¿no? Eh, entonces, al final, lo que acabamos haciendo es crear un modelo donde yo traigo un cliente, ese cliente hoy está pagando con nosotros una, una, un tipo de interés el tipo de interés medio en la economía, por cierto, el, o sea, lo que sería el equivalente al Euribor en, en España. A, aquí en Brasil ahora mismo estamos en ciclo alto de tipos de interés. El número te va a sonar una locura, pero imagínate, el Euribor aquí, que se llama SELIC, está en el 10,65%, 10.65, ¿vale? Hace un año estábamos en el 2. Entonces, hemos tenido todo ese ramp up de, de, de, de tipos porque había un aumento de inflación. Entonces, al al 10%. Nuestro cliente medio le está pagando el 30%. Eh, a, en nuestros créditos colateralizados. El principal competidor de esos créditos colateralizados es el prestado personal donde el cliente paga el 90%, aquello que estábamos diciendo antes del principio. ¿no? Entonces, lo que está haciendo es alguien que paga el 90, le pones el colateral y con eso se lo bajas al 30. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No? Yo origino un crédito que te retorna y una, nosotros tenemos una cartera de un billón de dólares aproximadamente. Eh, a esa cartera de un billón de dólares se la rueda al 30%, ese, ese 30% que decimos, y ahí esa misma cartera de un billón de dólares yo la titulizo eh, en, en diferentes vehículos. Hoy tenemos 17 vehículos de titulización y entonces ahí lo que el, el cliente lo que el inversor de renta fija recibe es el equivalente al Euribor eh, a más 4, 4%. Entonces, con el Euribor al 10, pues aquí sería el 14%. De nuestro modelo de negocio está en extraer el exceso de spread entre lo que paga el cliente que saque el 30% y el 14% que lleva el inversor de renta fija. Obvio, esa diferencia entre el 30% y el 14% varía en función de la morosidad que tienes, de los costes que tienes y ahí es donde la tecnología eh, y los modelos crediticios nos ayudan. ¿no? Eh, entonces, nuestro modelo de negocio, por lo tanto, eh, ingresos 30% de cartera crediticia, eh, costes el coste de funding sería ese 14% para el inversor de renta fija. Y después tienes las provisiones, que en nuestro caso, es alrededor de 2% año, es lo que vas a tener. no Con lo cual, tienes un, un exceso, un, un colchón de margen de contribución de casi la mitad de las, de, de las revenues, que es lo que tenemos hoy. El modelo de negocio hasta hoy es eh, súper validado, súper interesante. Y, y donde, por eso de estar bastante confortables con la generación de margen de contribución, estamos acelerando al máximo la captación de clientes. Entonces, hoy, hoy en día, el consumo de caja de créditos, viene exclusivamente de traer clientes, traer clientes. Para traer clientes yo tengo que gastar en marketing, en operaciones, en tecnología, en consumo de datos. Ese, ese consumo de capital que yo hago hoy me viene durante toda la vida de la operación, que la vida media son siete años y medio. ¿no? Me va viniendo cada mes eh, con ese exceso de spread que tengo entre lo que paga el cliente y lo que, y lo que pagamos a los inversores, ¿no? Qué bueno, ¿y, y, ¿y os cuesta atraer inversores? Por haber dicho, oye, tu, tu reto es crecer en clientes. ¿Tú, tú sabes que puedes escalar con, con inversores, o sea, bueno, con inversores de renta fija, todo lo que necesites? Este es el clásico eh, dilema de Marketplace, que para eh, encontrar eh, inversores necesitas clientes y para conseguir ofrecer algo bueno para los clientes necesitas inversores. ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el foco principal tenía que estar en la calidad del crédito. ¿no? Si yo origino crédito de buena calidad, Alguien lo va a querer. Entonces, al principio era un dolor, ¿no? porque al, al principio que era family offices, un pequeño asset manager que te colocaba ahí un millón de dólares, dos millones de dólares, cinco millones de dólares, de repente, Entonces, bueno, eran aquellas épocas. Poco a poco fuimos creando track record en esa cartera, eh, a donde los inversores cada vez que íbamos a pedir dinero a mercado de capitales. Me decía bueno, enséñame lo que llaman el loan tape ¿no? el, el, la, la, la ficha de, de préstamos ¿no? el, Todo el, el tape, el Excel con todos los pagos históricos ¿no? Entonces ahí es, es, es Excel, el, el, el inversor, los inversores de renta fija lo agarran eh, Y entonces empiezan a ver cómo se cómo de volatil es Cuál es el margen, cuál es el control de seguridad que tienes Y todo eso, ¿no? Entonces poco a poco fuimos quedando cada vez más track record Siempre centrado mucho en crédito de calidad eh, A largo plazo, cartera colateralizada y poco a poco empezaron a venir assets más grandes, eh, assets mayores, eh, de repente assets internacionales, Franklin Templeton, eh, eh, la, la, la gente de, de, de GPS. Ahí de repente empezaron a venir los bancos, y ya no los bancos medios, sino los bancos grandes, los Itaús, Bradesco, Santander, eh, comprando programas de titulización nuestros para distribuir entre sus clientes. ¿no? Y finalmente empezamos ya a montar nuestros propios fondos. Que buscan clientes de renta fija, incluso eh, retail, ¿no? o sea, incluso persona física, persona individual. ¿no? Entonces, a, a ahí lo que, lo, lo que al final nos, nos dimos cuenta es que realmente, si controlas volatilidad, controlas calidad del activo, de crediticio, y tienes un modelo que tiene sentido en sí mismo, que tiene los incentivos alineados, eh, las dos puntas van creciendo conjuntamente. ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, incluso COVID, ¿no? COVID fue un shock de realidad para todo el mundo en la industria, porque de repente inversión en renta fija no se quería nada. Y dice, bueno, COVID esto va a explotar todo. Bueno, créditas en abril de 2020, en pleno eh, auge de, del crecimiento de COVID y donde más incerteza había, emitimos titulización AAA, Standard Poor's, eh, suscrita con Mercado de Capitales. Lo, lo que el inversor de renta fija vio es que el producto, las titulizaciones de créditas pasaron a ser un flight to quality, o sea, una, una, una huida a la calidad, eh, donde él quería dejar de prestar dinero, sin garantía, quería dejar de prestar eh, a descuento, de, eh, descuento de pagarés y todo ese tipo de cosas Porque era mucho más volátil y quería centrarse en activos más, eh, más fijos, más, eh, más estables ¿no? Qué bueno todo esto, también por, por poner, por, por estar seguro de, de entenderlo todo Y para el que nos escucha lo tenga claro, al final todo lo que he dicho al principio Que luego entraremos de, de rondas de inversión van por un lado, es para, para, para créditos, para crecimiento Y luego todo esto, además de esos 800 y pico millones, vosotros captáis Exacto, mucho exacto. otro dinero para esta parte, o sea, al final gestionáis un, un capital enorme ¿no? entre unas cosas y otras sí, o sea, entre las dos cosas, o sea, nosotros en equity hemos captado eso, 800 millones de dólares, cinco rondas, seis, seis rondas de inversión, eh, la última fue hace eh, cuatro semanas la anterior había sido un año antes eh, esta última fueron 260 millones de dólares y es, ese es capital que utilizamos para dos objetivos, ¿no? el capital del equity nuestro nuestro equity va a dos cosas eh, uno, eh, a desarrollo de tecnología Hoy tenemos 750 developers, incluyendo 60-70 que hay en Valencia. Entonces, esos developers crean tecnología de la cual me beneficio a largo plazo porque me permite emitir créditos más baratos, etc. Entonces, ese es un objetivo. Y el otro objetivo de ese dinero es costa de adquisición de cliente, que es encontrar esos clientes de alta calidad. Claro, traerme clientes que no paguen es muy fácil. Eso, la verdad A encontrarte los clientes adecuados que puedas estructurar una operación de crédito que sea buena para ellos y buena para nosotros. Es un poquito más complejo, haces que el funnel de conversión eh, a, se, te, se te achate mucho, eh, a, conviertas muy poco de punta a punta y eso te aumenta el coste de adquisición. El coste de adquisición es marketing, datos y eh, operaciones. ¿no? Eh, a, entonces, es, eso son. Los, cuanto más crezco eh, en cartera de clientes, más gasto para traer a sus clientes. ¿no? Pero al mismo tiempo, más cash flow genero a largo plazo, porque todos esos clientes van repagando y van trayendo el dinero para aquí de vuelta. ¿no? Eh, entonces, este año 2021. Prácticamente vamos a triplicar respecto a 2020, eh, 2020 doblamos respecto a 2019, ¿no? solo para darte un poco de, de, de perspectiva. En, en los últimos cuatro años, pues, hemos pasado de tener una cartera de 10 millones de dólares a tener una cartera de, de un billón de dólares, ¿no? En cartera. Son 100 veces en, en cuatro años. Entonces, ese tipo de crecimientos te consumen capital y entonces el capital de equity es para eso. El otro capital es capital de renta fija, eh, que son titulizaciones, donde encontramos inversores para, eh, bueno, para hacerles un favor a ellos, eh, y para conseguir funding eh, para nuestros clientes, ¿no? o sea, al final ellos están buscando activos de calidad, nosotros se lo entregamos y eso es aproximadamente un billón de dólares que hemos captado a, a, en, a lo largo de, de estos últimos años. Toma ya, pedazosa. Bueno, a mí me vuelan la cabeza ya estas cantidades, Sergio, me parece una... Una pasada. Eh, ¿Os habéis centrado en Brasil, luego habéis abierto México? Eh, no sé si tenéis pensado, he leído alguna noticia pero de, de, que pensabais a España, pero no sé hasta qué punto. Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué mercados estáis? Y, y sobre todo la adaptación, entiendo que el modelo tiene que adaptarse al mercado, ¿no? Porque, porque, claro, surge el modelo como muy basado en la necesidad de Brasil, no sé si en México es exactamente igual o cambian eh, situaciones y ¿qué otros mercados tenéis en mente? Sí. Bueno, nosotros nacíamos en Brasil porque era un problema que veíamos que tenía, una, eh, que tenía un apego muy específico del, del mercado brasileño. Después, cuando miramos la TAM, vimos que también había una carencia de ese tipo de crédito, que nosotros podíamos ayudar, eh, pero tardamos mucho tiempo en hacer la expansión a México. Fue hace 18 meses. Entonces, tuvimos de los casi 10 años, eh, los primeros 8 Totalmente centrado solo en una cosa y, y con mucho foco. ¿no? Eh, hace 18 meses montamos, empezamos a emitir crédito en México con un, eh, inicialmente, de nuevo, misma historia, inicialmente equipo de 7, 8 personas, oye, venga, aquí a luchar, a buscar aquí la solución porque tardas tiempo. ¿no? no, no. Pero hoy ya tenemos un equipo de 200 personas, va creciendo eh, ese mercado, va, va, va consolidándose, nos gusta, tiene otros desafíos, hay que adaptar el modelo. Eh, producto de, por ejemplo, de crédito de liquidez de vehículo y producto de financiación de vehículo, eh, flow market fit perfecto. Producto de home equity y producto de nómina nos está costando más. Eh, um, y, y ahí, pues, bueno, los equipos pues, rompiéndose la cabeza en, en, en encontrarle el ángulo. Igual que aquí hemos tardado un montón de tiempo en, en encontrarlo, ta, que, que al final no es tan fácil. Como, ah, tengo una idea, voy a implementarlo y ya está. ¿no? La iteras un millón de veces antes de que salga, de que salga bien. ¿no? Eh, a, te, esos son los dos mercados donde operamos hoy. Tenemos sí un centro de desarrollo de tecnología en Valencia que complementa a los centros de México y de, eh, y de Brasil por un motivo muy obvio, porque yo soy valenciano, entonces me gusta tomar paella. y Entonces, ya tengo ahí una excusa para, eh, para, para volver. Eh, pero lo que pasó en, la, en el último año, últimos dos años, fue que nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente y yo creo que esto te va, te va a dar la explicación del, del por qué pueden haber alguna incursión nuestra en España. ¿no? Hace un par de años decidimos que ese modelo de crédito que estaba fenomenal, Nuestras, queríamos expandirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Además de estas cosas que estamos haciendo, qué más cosas. En la, la avenida normal habría sido y nos montaron un banco digital. Neobanco, normal, abriendo cuenta, tarjeta, fondos y todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, um, transferencias, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? Eso era 2019-2020. Y en Brasil ya habían varios players que estaban haciendo un trabajo fenomenal. Tienes Nuban pro, pro, propiamente, que es partner estratégico nuestro, es eh, futuro accionista de créditos, porque tiene una opción de compra, eh, de una pequeña participación. Eh, eh, nos encantaba lo que estaban haciendo. Entonces, nuestro pensamiento aquí interno es que para nosotros desarrollar una cuenta como la de estos tipos, una tarjeta como la de estos tipos, va a tardar aquí para siempre. ¿no? Entonces, ya, ya he perdido la, esta batalla. No, no quiero eh, centrarme en eso. Incluso los bancos están haciendo cada vez un mejor trabajo en gestión de cuentas digitales, ¿no? Entonces, yo, sabe, no, no tengo expertise en eso. Eh, es verdad que opero en servicios financieros, pero no es esa mi expertise. Entonces, le dimos la vuelta y dijimos, no, nuestra expertise, en vez de estar en productos financieros, va a estar en el activo, en el tratamiento de ese activo, de esa casa, de ese vehículo. Eh, y, entonces, ahí trazamos una estrategia que, básicamente, lo que hace es, eh, nosotros tenemos tres ecosistemas, casa, eh, coche y salario, y alrededor de él te colocamos tres piecitas. ¿no? Una es el crédito, que es como mejor monetizamos, pero después te creo dos componentes también que lo que hacen es aumentar el engagement de ese cliente relacionado con aquel coche o aquella casa. Vamos a coger el, el ejemplo del coche. ¿no? Eh, tengo un coche, le doy un préstamo de liquidez. Pero como ese tipo tiene un coche, normalmente tiene un seguro. ¿Qué hago? Nos colocamos un seguro digital. Entonces, compramos una plataforma de seguros digitales en Brasil el año pasado, que se llama Minuto Seguros y que es el mayor broker digital de, de la TAM. Y ahí la tercera componente, nos dimos cuenta de que pasados dos años, el cliente de estar pagando el crédito, Resulta que él se quiere cambiar de coche. ¿Y él se cambia de coche dónde? En una concesionaria. Entonces, ¿qué pasaba? Él se iba a la concesionaria, eh, a, vendía su coche a la concesionaria, compraba un coche nuevo y quien le financiaba era el banco que tenía relación con aquella concesionaria, con lo cual yo perdía al cliente. Se acabó. Entonces, ¿qué dijimos? No, vete al app y le vamos a preguntar a los clientes cuándo quieren cambiarse de coche. ¿Cuál es el coche que te quieres cambiar? Y ahí montamos el modelo de Consumer Solutions, donde yo te hago... Te compro el coche que tú tienes, te entrego el coche nuevo y, obviamente, ya que te lo hago, te lo financio. ¿no? Entonces, ahí, pas Créditas pasó a ser de una empresa de crédito a una empresa de soluciones, donde yo me agarro aquel coche y te acompaño con el seguro, con el crédito y con, la y con la el cambio, man mantenimiento, garantía extendida. ¿no? Eh, perfecto. Dentro de ese proceso, nosotros le vimos el año pasado eh, que había un potencial grande en motos. En, en Brasil se venden... 3,5 millones de motos todos los años. Es un parque de motos de 25 millones de motos. En Brasil cualquier cosa, está, está, está. No, no es como China, pero, pero es más fácil de entenderlos. Con lo cual, entonces, cada cosa es grande. Entonces, le vimos las motos y dice, bueno, ¿cómo entramos con motos? Y lo que pasaba aquí era que Honda eh, tiene casi un monopolio de motos en Brasil. Es 85% de market share, 85. ¿no? Yamaha, 10. Y el resto, 5. ¿no? Y yo, bueno... Honda tiene su propio banco, que es el banco Honda, y hace la financiación de las propias motos de Honda. Dice, bueno, ¿cómo, cómo nos metemos aquí? ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que en, en el mercado brasileño no había una tendencia, ning, por ningún lado, una tendencia a electrificación de la flota de motos. En total moto es moto de combustión, 99,9% de las motos, eh, combustión. ¿Por qué esto pasa? Pues por motivos muy obvios, los incumbentes no quieren que se electrifique porque si lo electrificas pierdes tu diferencial competitivo, ¿no? Eh, a, Mapeamos todo el mercado, encontramos un emprendedor en Recife, aquí en Brasil, que había montado eh, una empresa de motos eléctricas. Motos, digo, motos de verdad. O sea, no, no, no el patinete, sino una moto, ¿no? moto de ir por la calle. Eh, entonces, lo vimos, lo conocimos a principios del año pasado. Y eh, me encantó el tipo. Y entonces, eh, el, el tipo estaba buscando capital. Y entonces, le hicimos una inversión de 100 millones, eh, de, 100 millones de reales, 20 millones de dólares, eh, por un 40% de la empresa. Entonces, pasamos a ser casi dueños. De un fabricante de motos eléctricas. ¿Por qué? Porque donde la gente ve motos eléctricas, nosotros vemos un préstamo con dos ruedas. Eso es lo que nosotros vemos. ¿no? Entonces, nosotros necesitamos tener ese activo. ¿no? Entonces, cuando estuvimos ahí, claro, el, el modelo de motos eléctricas es un modelo que funciona muy bien con servicio financiero. Tienes el seguro que está conectado con el GPS de la moto, eh, geolocalización, eh, sa sabes el hábito del de, de comportamiento de, de conducción. Porque tienes los girosensores ¿no? de, la, de la moto, con lo cual puedes especificar mejor el seguro, el préstamo, puedes controlar la moto mejor, la puedes, eh, la puedes parar. Hay un montón de beneficios. Eh, y entonces, puedes montar un modelo de suscripción de largo plazo, que son los que más nos gustan a nosotros. Entonces, hablando con el emprendedor, que bueno, perfecto, muy bien. ¿Cuáles son tus ambiciones internacionales? Y nos dijo dos mercados, eh, Europa y México. México nosotros ya estábamos. Y Europa, eh, yo le pregunté, dice, ¿pero qué, ¿qué mercado de Europa? Porque Europa hay varios sitios y tal donde puedes ir. Dice, bueno, me encantaría España. Y yo, bueno, pues yo creo que tienes un buen partner por aquí. Eh, entonces, eh, eh, Volts, que es la marca de, de, de motos eléctricas eh, que gestionamos, eh, pues está analizando la entrada en el mercado español. Eh, creo que podría ser súper divertido. Pero como ves, ¿no? O sea, no me voy a entrar en el mercado español con un producto de préstamo puro normal, sino que entraría directamente con un producto envedado eh, en, en, en otro tipo de producto que en este caso es una, es una moto eléctrica. Hay iteraciones que podríamos montar eh, dentro de los productos de préstamo nómina, por ejemplo, creo que podría tener un apego para el mercado español, pero yo diría que 90% de probabilidad el primer producto va a ser una moto eh, financiada con créditos. ¿no? Qué bueno, me, me encanta el proceso, ¿no? Ese proceso de búsqueda de oportunidad, que cu ¿cuánto tiempo os lleva hacer una, una búsqueda ¿no? desde, desde, desde que os planteáis el minuto cero hasta que, que hacéis la inversión? ¿Cuánto tiempo habéis tardado? Bueno, nosotros somos rápidos, ¿eh? Porque al final yo creo que aprendimos de, de las corporaciones grandes que, eh, que pues, si es muy lento pierdes la oportunidad, ¿no? eh, En ese caso nosotros empezamos a ver el mercado de motos en, uh, en septiembre de 2020, eh, ahí nos dimos cuenta que no iba a funcionar En diciembre encontramos a Renato La empresa de motos eléctricas Cerramos el acuerdo en febrero eh, Y en mayo la inversión estaba desembolsada ¿no? eh, Ahora mismo es el mayor fabricante de motos eléctricas de la TAM eh, Está haciendo 1200 motos, 1300 motos por mes eh, eh, Y montando la fábrica en Manaus eh, Porque estaba en China Nos estábamos haciendo las motos desde China Y toda esa historia Entonces ahora ya la fábrica está aquí dentro entonces, o sea, yo creo que, que como emprendedor hay, hay que hacer las cosas rápido, hay que centrarse, no, no pues que hayan 23 comités, eh, uh, porque si no, ahí no funciona. Minutos seguros, ¿no? que, que fuera de seguros. En febrero del año pasado, yo hablaba con, con un founder de esta broker digital. Eh, um, me dijo: Estoy viendo aquí si voy a captar dinero, Oye, explícame cuál es tal. Me dijo: 99% es, es seguro de, de coche yo interesante y dos semanas después ya estamos negociando term sheet. entonces yo, yo creo que al final algunas los incumbentes tienen un montón de ventajas ¿no? más capital más presencia más eh, solidez eh, más recursos ¿no? eh, y nosotros tenemos que ir por aquí no rapidez qué bueno qué capacidad de ejecución tan tan buena quería pre eh, preguntarte también por futuro ¿A dónde va a acreditar? esto? De, de, eh, yéndonos a 5 o 10 años que, que, eh, Porque evidentemente va, va a ir mucho más lejos de, de lo que vemos ahora Por lo que estás contando ¿Cuál es tu visión? Eh, mira, nosotros hemos, eh, operamos un mercado Que es, eh, es no, no voy a decir infinito Porque no existe, pero, pero es un mercado muy grande ¿no? Donde nosotros tenemos, hemos penetrado en ese mercado Ahora creo que nuestro market share relacionado Con el mercado que atacamos es 0.6% eh, Entonces hay recorrido eh, Esto solo centrando en el mercado brasileño Imagínate expansión en la TAM, otro tipo de cosas, otros productos que se nos ocurren. Entonces hay un recorrido muy grande. Eh, ahora mismo estamos muy centrados en ejecución. Eh, creemos que, dado el mercado que hay y dada la situación competitiva, eh, tenemos una empresa que podría doblar eh, cada año en los próximos tres años, por ejemplo. Claro, si doblas cada año en tres años son ocho veces. Eh, bueno, es, de nuevo, esta historia del compuesto es fenomenal. Y, y, y, y yo creo que es ahí donde estamos muy centrados, ¿no? Es muy eh, cabeza para abajo, nada de mirar ahí los, eh, las lucecitas de neón y tal, porque al final a veces nos perdemos, ¿no? Con la media y, el, y los periodistas, a veces eh, la gente lo lee y dice, bueno, es que este tipo está y tal, nada, olvídate 99.9% del tiempo que eh, probablemente es el 140% del tiempo de una persona normal, eh, estamos totalmente centrados aquí en agachar la cabeza y encontrar soluciones a problemas que nunca le encuentran la solución y es ahí, ¿no? La, la clave para poder eh, doblar la empresa cada, cada año, ¿no? Yo, yo creo que eh, um, te, tenemos potencial de ser una de las grandes empresas de Latinoamérica eh, um, es, eh, uh, y, y, y de crear un impacto, eh, un, un impacto enorme, ¿no? En esta sociedad, ¿no? O sea, piensa que eh, pasar de 60% a 30% con una perspectiva española pero 30% es mucho. Dices, bueno, ya, pues que ahora está en 90 y estoy haciendo 90 para 30. A partir de ahí hay que continuar llevándolo para abajo y y, y demás, ¿no? Eh, um, pero creemos que realmente hay capacidad de impacto grande y, y, y yo creo que en el lado personal a, a veces te das cuenta no de que no hay nada que harías en esta vida que podría ser más interesante que la que estás haciendo. Hay, eh, um, a, a veces hay founders que, depende mucho de la empresa que tienes en las manos, ¿no? Si tienes una empresa, que crees que tiene una capacidad de crecimiento limitado, eh, pues, bueno, pues, llega un momento en el cual dices, voy a hacerle un passing de esta empresa, vendo empresa, fenomenal y, y, y ya pienso en la siguiente. A mí me, me parece una experiencia tan horrible lo de emprender una empresa, hacer una empresa desde cero, un sufrimiento tal. Hoy, creo que hoy son otros tiempos, pero en aquella época, un sufrimiento tal que no quiero ser un emprendedor serial, ¿no? O sea, yo, yo solo con una que sea mi hijo, ya está, eh, no quiero más de esto. Entonces, estoy fenomenal ahí, proyecto súper de largo plazo, con un equipo super engaged eh, y todavía con muchas fases de la compañía por pasar para, para adelante, ¿no? Hablando de sufrimiento ¿no? al emprender, que es verdad que ha dado mucho dolor, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has vivido tú con Créditas como emprendedor? Ah, han oído muchos, eh, pero eh, um, yo creo que la, la época de 2013 eh, um, había pasado un año y medio. Eh, bueno, había traído a Silvia de vuelta para Brasil, a mi mujer. Eh, pues nos casamos. Eh, claro, casarse cuesta dinero. Yo tenía todavía un apartamento de Nueva York eh, uh, y se me estaba acabando el dinero. Uh, metiendo el dinero a la empresa, ¿no? Y uh, las cosas no salían. No, ni product marketing, ni leches, nada, nada. Se veía eso. Pues hay clientes que venían, pero económicos horribles. Y, uh, y entonces ahí tienes aquel vértigo de que estás intentando captar y que no captas, que todo el mundo te dice que no, que no tiene sentido, que ya lo ha intentado un millón de personas diferentes, que ese modelo es un modelo anticuado. Eh, y, y tú lo ves y dices, bueno, ya, pero ya pensaré en cuál será el modelo. <risa> no te van a traer todas las respuestas. Eh, uh, pero yo creo que sufres mucho ahí, ¿no? Porque... Eh, en, en retrospectiva, el error era mío, era no tener el storytelling adecuado eh, um, para que esos inversores me dieran capital, cosa que tardé todavía dos años más para crear ese storytelling. ¿no? Y, uh, y entonces fue aquel momento, ¿no? eh, agosto-septiembre de 2013, donde me fui para Nueva York, vendí mi apartamento para relajar un poco, eh, porque si no parecía que el, que, el, que el tema no, no iba para adelante. ¿no? Y cuatro o cinco meses después conseguimos cerrar una, una ronda con algunos Angels. Entonces, mira, que empezó a relajar un poco. 2014 fue un año que empezamos a sacar la, la, la cabeza. Ahí de nuevo, como te decía antes, 2015, cuando recibimos la serie A, peor año, ¿sabes? Porque de repente te cae un montón de capital y, y, y lo haces mal. Porque estás todavía con la mentalidad del garaje, eh, la comunicación en la empresa deja de fluir, ese paso de 10 a 100 personas tienes ya que tener un poco de gestión y yo estaba totalmente ahí trabajando 24 horas intentando resolver problemas y se me olvidaba de que había gente por allí, ¿no? Entonces, son dificultades muy grandes, ¿no? Pero ya más, incluso late stage, eh, hay sufrimientos de, de, de muchos tipos, ¿no? Mayores y menores, ¿no? A veces es porque, eh, claro, siempre tienes rivales, entre comillas, ¿no? De, de negocios, ¿no? No son enemigos ¿no? y tampoco son competidores, son rivales, ¿no? Y entonces, ves, abres el periódico y ves que fulano de tal ha captado no sé cuántos billones a no sé cuántos tal y te entra un estado. ¿Cómo puede ser? Aquí currando, aquí me cuesta. Cada ronda que hemos hecho, de verdad, la gente se piensa que las rondas salen así, t -t todo falso, <risa> todo falso. Tipo, Cada ronda nos ha costado un dolor en conseguir alinear los inversores, hacer, siempre da la impresión de que llegaré o no llegaré, me llega el capital o no me llega el capital. Eh, desmitificaría ese, ese tema ahí de, de, de los founders y los emprendedores porque a veces si no, creamos una apariencia de que eh, todo esto es un glamour y tal y no, y no es. Yo creo que es trabajo... Eh, duro que hay que meterse ahí y, y los y los malos días pasan muchos más que los buenos, pero oye, yo creo que al final nos gusta subir un poco. Justo, justo. Un poco de masoquismo, pero con, con ganas. Eh, hablando, hablando de inversores, eh, de, dentro de que os ha costado, es verdad que ahora tenéis inversores, por ejemplo, como SoftBank, Vision Fund, que, que yo creo que es el yo sé todo el mundo que nos escuche lo, lo conoce, e inversores de primer nivel. Eh, ¿Cómo es levantar capital con estos fondos? ¿Es muy distinto de levantar capital con fondos más pequeños? y co, co, ¿Cómo has tenido tú que cambiar el approach para levantar inversión con, con, ya con estas cantidades? Yo creo que es más... Eh... Eh, es, es diferente efectivamente el, Los fondos de early stage están buscando más Un storytelling adecuado eh, Un founding team eh, a, Que sea robusto En un mercado grande Eso es lo que el early stage está mirando ¿no? Y yo si, si hacen las cosas bien El inversor de early stage normalmente no está buscando Necesariamente tracción eh, Está buscando sustento el, el potencial que hay por detrás ¿no? eh, Y al final El fondo de early stage lo que busca es una tesis y dada esa tesis, ¿quién es, el, uh, ¿quién es el jinete que va a estar eh, con aquella tesis? ¿no? Y entonces ahí eres tú o no eres tú. ¿no? Y, y eso, de nuevo, me vuelvo al storytelling porque yo creo que le dediqué muy poco tiempo a pensar en el storytelling y me di cuenta de que, de que me equivoqué. Eh, a, yo había sido mucho más productivo escuchar mucho más lo que los bicis estaban buscando, las tesis que estaban buscando. Ya, estás buscando esto. Ah, pues mira, qué bien. Te, te traigo aquí una tesis que es muy parecida a esto que acabas de decir. Yo creo que ahí tenemos que ser inteligentes y yo, en aquel caso, definitivamente no, no fui. ¿no? Eh, um, a, a medida que vas progresando, ya es otra cosa. Es, es mucho más la empresa la que tiene que hablar, mucho más que tú. Eh, uh, yo creo que en este mercado de los últimos dos años probablemente se ha sobrepagado al, al storyteller, incluso en, en empresas un poco más avanzadas y probablemente se pagarán algunos errores ahí con eso. Porque yo realmente creo que cuando empieza a tener 300, 400 personas que van tener revenues, la empresa tiene realmente que hablar por sí misma, ¿no? Y tienes que tener unit economics claras, etcétera En late stage, un softbank de la vida, ¿qué, ¿qué está buscándote? Está buscando un mercado que sea infinito, eh, desde hacer el check. Si mercado es pequeño, si tú nunca vas a poder llegar a tener un billón de euros en revenues, va, 500 millones de euros en revenues, eh, se van a quedarse un poco, eh, no, no, no, no. ellos no te van a encontrar el por qué meter capital de ellos allí dentro porque están buscando... Eh, un crecimiento fuerte, eh, van a estar buscando una buena atracción eh, un, y, un, y, un, y un equipo que ellos vean que puede llegar hasta el final. Eh, um, eso yo creo que es relevante, ¿no? Porque a veces encuentras eh, founding teams que son espectaculares para levantar la empresa y nefastos para escalar la empresa. ¿no? Son dos capacidades muy diferentes, ¿no? y, uh, y claro, ese tipo de inversores realmente ahí necesita... Que el mismo tipo que te está haciendo el garaje, que después vaya a tocar la campana a Wall Street y, a, y porque si no, no sea, es muy difícil hacer un cambio de CEO, un cambio de founding team eh, a, durante el proceso. Es, eh, es casi imposible. Le quitas el alma a la empresa. no Y hay muy pocas empresas que hayan conseguido hacer eso con, eh, hacer eso con éxito. no eh, Gente como... Además de eso, nosotros tenemos en el capital eh, fondos de late stage, incluso que hacen crossover, ¿no? De, de la última ronda privada la, y, y después a, a, hacen anchoring de, de IPOs, meten en, en, en, en público. Eh, esos son los Fidelity, eh, Wellington, Advent. Eh, esa gente está muy buscando ahí los sustentos del business en la escala. Eh, están dispuestos a pagar un premio de valuation respecto a donde estás hoy porque ellos ven que el año que viene va a estar en otro, en otro lugar, pero ellos ya no están mirando a, esta empresa dentro de siete años va a ser enorme. No, no, yo terminar esta empresa el año que viene va a ser enorme o no. Porque de aquí a siete años eso ya es muy de early stage, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que modular un poco mensajes también, ¿no? ¿Y, y hablando de campanita, ¿cuándo vais a tocar la campanita de Wall Street? Bueno, esas cosas sabes que las, las respuestas siempre son iguales y muy poco imaginativas. Eh, no comentamos sobre eventuales listajes de la, de la compañía. Nosotros... Eh, el, empezaba a aparecer noticias aquí en Brasil sobre que íbamos a hacer IPO este año que, y justo la semana siguiente anunciamos la ronda privada. Entonces, eh, nosotros ya hemos dicho en el pasado que, que tiene sentido hacer, eh, hacer public listing de la, de la compañía, eh, pero hay que ir acompañando ahí, viendo cómo los mercados se comportan. Piensa ahí en estos últimos eh, tres meses el cambio que ha habido en el humor de los mercados públicos en empresas de tecnología, quitando el top 5 porque es una el top 5 bien se están comportando bien pero de ahí para abajo es una hecatombe ha caído 50 60 los precios de las acciones entonces eh, hay que estar alerta hay que estar atento En eh, algún momento Creditas probablemente eh, va a hacer public listing pero eh, no, no, no, no es el momento de hablar de eso ya llegará ya llegará eh, ya quería acabar un poco por la zona un poco más más personal es decir tú tú como persona como profesional has tenido que ha obtenido que ir evolucionando? ¿Cómo has tenido que ir creciendo? ¿En qué has tenido que cambiar para, para poder seguir siendo el, el CEO de créditos a día de hoy y estar como al servicio de lo que te pide la compañía hoy? Ah, yo, yo creo que, el, que um, en el, cuando estaba en el mundo corporativo tenía una ansiedad eh, um, por um, demostrar que sabía eh, todo en cada momento en cualquier contexto, ¿no? Y, um, porque casi que nos, nos pagan para eso, ¿no? <ríe> eh, especialmente en determinados trabajos, ¿no? Y, uh, y cuando empecé créditas, pues, un poco tenía la misma sensación, ¿no? Los equipos hacían preguntas y tú tienes que tener todas las respuestas para los equipos, ¿no? Y, y, yo, y yo creo que durante el proceso, pues, pues, efectivamente, no a través de muchos coachings de, de, uh, de, de, de, de mucha gente que, que, que, que ha hecho cosas eh, mucho más grandes que yo, pues, te das cuenta de que, de, que so de que somos humanos normales y que nos equivocamos todo el rato y que no sabemos... Eh, uh, Casi nada de lo que creemos que sabemos. ¿no? Entonces, hay que es, esa humildad, yo creo que la has tenido que traer eh, a, y empezar cualquier conversación diciendo, no, no sé. Porque si no, los equipos se, se confunden ¿no? eh, y creen que eres tú quien tienes que darle las respuestas en vez de la respuesta salir de, salir de ellos. ¿no? Yo creo que eso ha sido importante. Eh, yo creo que es aguantarse a uno mismo ¿no? y con sí. nuestras imperfecciones. Eh, porque, claro, o sea, vamos, en el momento en que a mí me gusta mucho recibir feedback, recibir coaching... Yeah, pero claro, recibes feedback y coaching Y, y si, si te lo tomas de determinada forma Y quieres cambiar todo lo que tienes equivocado bueno, te, te miras un, te, te, te conviertes loco totalmente Y totalmente infeliz ¿no? eh, Entonces yo creo que ahí hay que reconocer Que hay cosas que nunca vas a poder mejorar Que lo vas a intentar eh, y, que eso ya es un, y que eso ya es un logro en sí mismo ¿no? Y después otra es eh, Otra también es el, el, el tema De, de, de buscar ahí un, un equilibrio ¿no? eh, El trabajo te pide que eh, y nuestro trabajo te pide unos picos muy, muy fuertes donde tienes que estar, eh, no 100%, tienes que estar 1000% centrado en hacer algo y hacerlo bien al máximo posible, ¿no? Eh, um, y, pero el trabajo no te pide que estés siempre haciendo eso. Y eso es, una, eso es un error que a veces cometemos, ¿no? Pensar que siempre tenemos que estar a tope, ¿no? Y, y no, porque yo creo que es equivocado. Sin embargo, la familia, eh, ahí es exactamente lo contrario. a La familia hay que estar constantemente cerca y, y yo creo que eso ha sido algo también importante para mí. Yo tengo dos niñas y Silvia, nos lo pasamos fenomenal. Está el tercero en camino, Rafa. Eh, um, y, Enhorabuena. Eh, gracias, para Julio viene. Eh, entonces, yo creo que es, eso para mí es algo que es intocable, eh, uh, que, que tengo que, que separar el tiempo, que sea muy difícil, y el deporte. ¿no? O sea, y a mí sé que cuando pasa ahí un mes, dos meses, que ahora mismo está siendo así, porque hay un montón de líos ahora, cuando pasan un mes, dos meses eh, en que no puedo tener mi rutina de deporte, eh, también me, me, me, me rompe porque no me deja liberar cabeza, sentirme más sano y demás, yo creo que, que, hay, que hay que esforzarse en mantener esos, esos pilares. ¿no? Y, y a veces tienes que renunciar a, a cosas, ¿no? Vida social, por ejemplo, es aquella clásica que, que, que he tenido que renunciar. Me encantaba cuando estaba en una época de Nueva York que estar socializando todo el rato, y ahora pues, pues no puede ser porque hay que hacer elecciones en la vida, ¿no? Sí, sí. No. Bueno, te iba a preguntar por hábitos. Ya, lo, ya los has contado un poquito, ¿no? Familia y deporte me parecen muy buenos y ayudan a desconectar. Nada, Sergio, no, no te quiero robar más, más tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido porque son muchísimos aprendizajes. Me flipa ver españoles como tú petándolo por el, por el mundo y, y creciendo tanto y llegando tan lejos. Eh, simplemente para acabar, ¿por dónde te puede seguir la gente? ¿Por dónde, yo qué sé, eres activo en LinkedIn, en Twitter, algún sitio por donde te puedan seguir? Eh, normalmente sería LinkedIn, eh, uh, pero últimamente estoy muy, muy, muy, muy poco activo. La verdad, he pasado a estar ahí eh, bastante para adentro. Pero normalmente estaba más activo en LinkedIn, ahora estoy un poco menos. Yo recomendaría ahí. Venga, pues nada, a seguirle a Sergio en LinkedIn, sobre todo al menos seguir las noticias de créditos que, que no va a parar. Sergio, muchísimas gracias por todo, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo, Corti. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un abrazo.